Todo derecho nos saca a la Asociación Argentina de Pesca. ¿Arancó? Vamos. Con que reardinado siempre arranca. ¿Cómo capaz? ¿Qué tal? Sí, está, está ¿Es de folia. de forma ¿eh? No, no había tío.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 Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es mostrarle un poquito de lo que nosotros tenemos de Water, Lo que es PVC Que por un lado tenemos este sistema, por ejemplo, que es una bota water, Que con un tirador Donde se puede sujetar al cinto Esto le va a llegar hasta la altura de la ingle Entonces le va a cubrir prácticamente todo el, la pierna Luego también en PVC tenemos esto, que es pantalón water, También viene con la bota sellada Todo eh, soldado con calor y esto le queda arriba de la cintura. Tercero en PVC. Bueno, el clásico y conocido Wadder. Con tiradores. le va a llegar hasta la altura del pecho. Con una bota soldada por calor. Gente, miren esto. Una caña. Marca internacional. 80-100 libras. Largo 2 metros 15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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Bien, Pepe! Ahí está, ¿eh?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 la salida y se van a dar cuenta. Así que bueno. Esperemos poder salir a pescar y tener suerte. Nos vemos. No, pero con la, ah, la camiseta. ¿no? ¿Cuál es la camiseta? No, ya está. Está muy abrigado. No, Está pescando la de tararira, la de payo. Dame no, ya que te gusta pescar tararira. Vas a pescar tarucha, ¿eh? <risa> ¿Sabe que no ¿Cuánto saco, Fer? ¿30 saco? Sí, entre 20 y 30 también. se le va a la caña no, la Bastante bien, ¿no Rodri? ¿Te gusta cómo cabecea? Eh, la línea y el que tiró también, ¿no? Tiró el guía también, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ponete Rodri. Sacamos una foto. Sacamos una foto. ¿eh? Ah, con la ombrilla, Marieta. Sí, pero tiene un Bien, bien, bien, variadita, ya dos piques, vamos. ¿eh? ¿La conocías es esa, Rodri? Marieta se llama. No solo Marieta, te pincha, no sí, ten cuidado.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 En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados y también te ofrece salidas en lanchas tracker celular de contacto 3777-47927. Excursiones de pesca Embarcado de Hernán Fiorentini que ofrece salidas de pesca a Esquina Corrientes y la zona Concordia. Entre Ríos, celular de contacto 3382-447311. Un porteñito, campeón. Ojo que pincha, eh. Ojo que se pincha. Un porteñito. varios bagres amarillos, un bagre de mar, un bagre blanco, y bueno, nos pescaron las zaradinas, ¿no? ¿Te gustó la pesca? Algo sacaste, por lo menos cuide que más pescaste. Otro día venimos nuevos, nuevo, ¿sí? Cabeza amarga, eh. Acá estaba la pesca, papá. Bien, Rodri, Rodri. Acá, Rodri, Rodri.